hola Cindy yo soy Sara y me dijeron que quieres aprender a hacer el Willy hola Sara sí, estoy necesitando aprender esta habilidad para poder sentirme más cómoda andando por la ciudad y subir y bajar andenes perfecto como tú dices es una habilidad muy importante y con y buena práctica puedes aprenderlo en tres pasos Super. el primer paso es para que tú entiendas dónde está el centro de tu cuerpo cuando estás en esa posición para eso yo voy a sostener esta llanta con mis piernas y vamos a pedirle a paulina que nos ayude sosteniendo la otra llanta también con okay. sus pies te voy a llevar hacia atrás y si te sientes insegura si sientes que te vas a ir hacia atrás vas a doblar los brazos eso te va a hacer volver hacia adelante okay. vamos a empezar muy bien empieza a sentir cómo está el peso de tu cuerpo ahí lo tienes muy hacia adelante exacto Juega un poquito con el peso hacia adelante y hacia atrás para que sientas la diferencia y ahí pablo puede quitar la pierna de adelante y la de atrás yo voy a quitar también un pie y el de atrás y ahí lo estás haciendo sola super excelente para el segundo paso vamos a buscar un espacio que nos pueda servir como referencia. Aquí vamos a usar este pedazo negro de la baldosa. Okay. Vas a ir hacia atrás y cuando tus ruedas delanteras estén cerca a este pedazo negro, vas a hacer el bullo Correte hacia atrás. Y antes de empezar, asegúrate que los casters estén mirando hacia adelante. Perfecto. Dale una. Super. Devuélvete. Perfecto, vamos a hacer otra. Súper, excelente. Este paso 1 y paso 2 vas a repetirlo cuantas veces sea necesario hasta que te sientas muy segura. Ok. Y para el tercer paso lo que vas a hacer es hacer el willy tú sola y mantenerlo. Es muy importante que siempre haya alguien detrás de ti para que te puedas sentir segura y evitemos lesiones. Voy a poner detrás... Y cuando quieras puedes hacerlo. Bueno, voy a hacerlo. Súper. Una vez más. Muy bien. Última. Excelente. Baja. Súper bien, Cindy. Felicitaciones. Ya puedes ir a practicar Super. tu habilidad. Voy a ir a hacer más Willis.